Peligrosos por pensar, por amar la libertad, con ese libro peligro, peligro, si no escribo sometido, peligrosos por sentir, por organizar su fin, con ese sueño, peligro, peligro, si hay acción para conseguirlo.